Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Hola. Gracias por conectarse. Gracias, gracias por, por entrar a esta, a esta charla de Zoom, Jan. Qué, qué gusto. Aquí estamos, el equipo 77, parte del equipo 77 recibiéndoles. Eh, están por aquí Tania Solán, Adrián Estrada. Hola, hola. Eh, yo, Valeria. Está, está, estamos dando acceso. Está, está medio lento el asunto, pero este, preparándonos para, para iniciar. Sí, si nos escuchan y todo, pueden este, usar el chat y poner, si se escucha, darnos alguna señal de vida con, con un hola. Este, eso se agradece mucho para, para saber que nadie va a tener problemas en la durante la conversación. Vamos a dar unos cinco minutitos de tolerancia. De entrada, bueno, sí o sí agradecemos muchísimo la puntualidad de todos ustedes. Este, así que vamos a dar ese margencito de tolerancia solo para no tener que explicar las cosas dos veces y que no nos, no nos agarren curva como que todos vuelvan a ver la misma información. Este, demos ese tiempecito y... Y si nos oyen bien en serio, les invito a usar el chat. Sí, muchas gracias por estar acá. También a lo mejor con una reacción o algo así. Sí, el audio está bien. Gracias. Bueno, pues este es el Espacio del 77 de Zoom. No estoy iniciando, iniciando, solo estoy aprovechando a sondear que si todavía no nos siguen en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos pueden encontrar como arroba el 77 cultural, en Twitter, y arroba el 77 CSA en Instagram y bueno eh, hemos puesto alguna información en algunos grupos de, de huertos con el nombre del espacio que es este, este tipo y seguimos dando acceso anda entrando por aquí una personita más así que muchas gracias este por los nombres, objetivos, si tú ya sabes, los por... Tu audio sí funciona. <ríe> Bienvenido. <ríe> Sin problema, ¿eh? No vas a tener problemas técnicos para nada. No, <ríe> es que justo, justo, justo cuando... El... ...te habíamos dicho, oigan, oh, estos se Funcionan, todo bien. Vamos a dar unos dos minutitos más de tolerancia. Ah, van entrando un poquito más de personas. Ok, ok. Ahí vamos. Ya están admitiéndolas. Ya están entrando un poquito más. Justo, justo, justo. Gracias, eh. Qué, qué bonita respuesta pandémica. Ok. Vamos a arrancar un minutito más. Gracias por andar por acá. Les andábamos poniendo en el chat de Zoom nuestras redes sociales, por si todavía no nos seguían en, en Instagram, en Twitter y en las otras redes, para que nos toquen un ratito <ríe> en lo que vamos arrancando. Y yo creo que... Yo creo que ya nos vamos a ir recio. Ok, si mis compañeras están de acuerdo, ¿estarían de acuerdo? Sí, adelante. ¿Va que va? Oigan, pues, ahora sí que siendo las 6.37 de la noche, pues... Damos inicio a esta conversación, a esta charla introductoria sobre el programa de voluntariado en el huerto urbano del 77, Centro Cultural Autogestivo. De entrada, quisiera comenzar con un agradecimiento profundo a mis compañeras y a ustedes por conectarse esta tarde de martes. Y a quienes se conectaron primero, eh, les pude presentar rápido a mis compañeras. Otra vez lo voy a hacer para, para las últimas personas que se incorporaron está por aquí mi compañera Tania Solá, mi compañera, ahí está, Adriana Estrada, está por ahí, Somero, somos parte del equipo, mi nombre es Valeria, y somos parte del equipo que conforma la gestión del 77, hay más personas este, en el proyecto que podrán ir conociendo a lo largo de, de los encuentros que, que vayamos teniendo, este, con toda confianza pueden poner su cámara y así para, para verles las caras. Aquí, ahora sí que aquí estamos nosotras también, con todo el gusto del mundo. Y rápidamente me gustaría compartirles que el 77 es un centro cultural que está... A, es, yo no tengo cámara, no, hombre, a mí me pasa. De hecho, sí, es un horror la tecnología, ¿no? pero qué bueno que estás ahí. Desde el, este, de rápido quiero contarles que el 77... Y es un espacio que comienza a operar o que se reciben sus llaves para comenzar a dinamizarlo. Un 24 de diciembre de así, del 2014, muy muy simbólico en, en Nochebuena. Y buenas tardes, Xiamara, de la alcaldía Benito Juárez, pues, pues casi vecina. Este, y nosotros comenzamos este espacio y era una guardería abandonada, así, tal cual. En algún momento fue una guardería del IMSS, en algún punto quedó en desuso. Y el equipo de impacto social que en ese estaba como representado en una oficinita y decía, ya no caben, ¿qué van a hacer? ¿cómo se mudan? cómo ¿qué onda? ¿No? entonces la vida nos llevó a gestionar un espacio donde pudiéramos detonar mayores este, mayores proyectos otros procesos y la vida nos llevó a gestionar junto con eh, las áreas administrativas, oficialía mayor del gobierno de la Ciudad de México, un espacio que generara actividades artísticas y que conectara con la comunidad en ese sentido fue que tomamos las llaves y aceptamos la misión de, de construir algo diferente a, a la historia de vida de ese predio, que, que era justamente una guardería, y apostar no solamente por porque fuese un teatro, sino un centro cultural, y que como centro cultural tuviera en, en, su, en su haber más disciplinas artísticas. desde en el 77 pueden encontrar... Eh, salas de teatro, salas para ver estando, proyecciones, conversatorios, hay un taller de serigrafía, este, tenemos nuestro huerto urbano que es el motivo que nos reúne el día de hoy. Y el huerto urbano es un espacio del 77 que llevamos poquito más, poquito menos, cuatro años este, activándolo. En su momento comenzamos con talleres de linjuve. Entonces teníamos una población muy específica de, de jóvenes de 14 a 29 años que comenzaron a tener pues capacitación en cuanto a germinados y comenzar el huerto y comenzaron a construir muebles y de repente llevaban llantas y otros días llevaban guacales y, y así comenzaron así. y un día hasta la que armé, se armó así de comer las lechugas y los tomates que ese lugar este, proveyó. En algún punto, con el INCUVE, se para esa gestión esa por los programas que operaban dentro de, de eso. Entonces, se trata de generar otro tipo de talleres en el espacio y también las actividades crecieron y tonales. Oigo por ahí un ¿no? No, no lo ubico. Ahorita que lo Sí, sí. A ver, Creo que ya lo estoy logrando. Listo, sí. Ya vemos ya con todo que la tecnología de repente hace de las suyas, ¿no? Este, entonces ya, ya ando por acá otra vez. Eh, voy a prender mi cámara. Listo. Eh, entonces, en estas nuevas etapas que hemos atravesado, la vida para este 2020, que con todo y pandemia con, hemos, hemos buscado darle un giro nuevo al, al 77 respecto a la parte de huerto urbano. Y pasamos por el punto de tener este, muchas plantitas y, y de tener otro, ot, otra manera y otra visión de querer fortalecer ese espacio. Y en ese camino se sumó el equipo de GTA que es Grupo de Tecnologías Alternativas, que es un proyecto que tiene más de 35 años trabajando con la reutilización y el aprovechamiento de desechos orgánicos, que tiene que ver mucho con el procesamiento de, de residuos que van desde baños ecológicos hasta composteros, y que en ese proceso, pues ahora tenemos un, un proyecto con ellas y que han sido unas cómplices durante la pandemia para reactivar una zona de composteros en el huerto urbano. Y... Dentro de ese camino, pues también nos hemos dado cuenta que es necesario y será muy valioso contar con más manos que quieran aprovechar un espacio, que quieran aprender de la Tierra de manera cooperativa, o sea, no, no tener una cosa tan vertical de, este es un profesor y, y solo vamos a hacer lo que el profesor dice, sino como construir entre todos esos tips que nos pasamos en los grupos de Facebook a hacerlo en la vida, en la vida práctica. Y entonces nos dimos a la tarea de preguntarles por Facebook cosas, hacer formularios, contactar a las bases de datos que tenemos por ahí. Y todos esos esfuerzos y todas las opiniones que ustedes nos compartieron se transformó en el programa de, de voluntariado. Y en ese sentido, ahora voy a ceder la palabra a mi compañera Tania Solá para que nos cuente de manera concisa de qué se trata este asunto. Gracias a todos y a todos. Gracias Val y bienvenidos eh, estamos muy contentas de, de tenerlos por acá pues esta es nuestra primera aventura de un programa de voluntariado eh, con este equipo de tiene una duración de 100 horas eh, y nosotras pensamos eh, proponerles eh, que puedan estar acá de, de forma presencial, dos días a la semana, eh, cuatro horas. Entonces, este esa es la propuesta. También a lo mejor podemos eh, revisar cada acto eh, en particular pero eh, pues queremos que esta primera generación eh, arranque a partir del de mes de diciembre y concluya en el mes de febrero aproximadamente. Y pues bueno, eh, los beneficios de este, de este programa, de que colaboremos juntos, pues va a ser que tengamos como capacitación constante todos. Eh, como Valeria lo contó hace un momento, eh, el espacio... Ya ha tenido experiencia como tal en el, en el huerto, en el cuidado de plantas, composteros, etcétera, pero pues aún así eh, nos encanta aprender y queremos compartir ¿no? los conocimientos con ustedes y también queremos aprender de ustedes. Entonces nosotros vamos a buscar gestionar talleres para todos y también en colaboración con GTA. Eh, también, bueno, vamos a otorgar una constancia de participación al, al momento que se cumplan las las 100 horas efectivas de, de trabajo con el 77. Eh, también nosotros tenemos un taller de, de serigrafía y podemos, bueno, vamos a proporcionarles una, una playera como parte de, del equipo de, de huertos. Eh, también tenemos muchos eventos, tenemos eventos de teatro, stand up, eh, de todo un poco, entonces, eh, habrá algunas promociones y, y descuentos especiales para ustedes como colaboradores. Tendremos un kit de bienvenida, sorpresa, cuando ya nos podamos ver de forma presencial con ustedes. Y también eh, sabemos que, que un poco si, si respondieron el formulario que también estuvo compartiendo Valeria en redes, si llegaron eh, a, aquí por ese medio, este, sabemos que de muchos hay ese interés o tienen proyectos relacionados con el huerto, con plantas, etc. Entonces, también nosotros eh, pretendemos eh, abrir este espacio para que ustedes puedan, eh, a lo mejor, desarrollar una actividad con el 77, ¿no? En conjunto y también darle visibilidad a sus proyectos. Entonces, eso, ese, pues sí, ese otro beneficio también está, que ustedes se apropien. Eh, de, del huerto y también del, del espacio que es el Centro Cultural. Y eh, pues bueno, las actividades eh, que queremos que, que colaboren con nosotros es eh, pues obviamente eh, apoyo en el mantenimiento del huerto urbano. Eh, ok, creo que alguien se tiene que ir. Te mandamos la sesión, claro. Sí, claro, claro. Muchas gracias. Como, como les comentaba eh, pues requerimos de, de su apoyo para, para mantener vivo el huerto somos ahorita en el 77 cuatro personas y hay veces que nos rebasan las, las actividades administrativas y de eventos etcétera entonces eh, requerimos su apoyo para que nos, nos puedan eh, apoyar en las actividades de mantenimiento del huerto, eh, también en la recolección de desechos orgánicos, porque tenemos eh, algunos composteros, entonces hemos creado un, una ruta eh, con los vecinos para la recolección de desechos orgánicos, o también si ustedes tienen la posibilidad de reunir algunos y llevarlos al 77, etcétera. Por eso también es una parte muy importante que a veces a nosotros se nos complica, pero que sabemos que colaborando, pues a lo mejor podemos. Eh, organizar una ruta mucho más ágil. También eh, les pedimos que tenemos nosotros una bitácora colectiva en donde tenemos, vamos anotando todo lo que hacemos para que si un día va Adriana al huerto y el siguiente me toca a mí, pues sepa qué es lo que las actividades que están pendientes o que siguen por realizar. Pero también los invitamos aquí a ustedes. Eh, hagan un diario fotográfico o un registro individual para que también sea como, pues sí, un poco la, la historia de, de su experiencia con, con el 77 y con el huerto. Eh, también, por supuesto, eh, los, si es que no tienen contacto o con, los, con los composteros, también este, van a poder conocer todo el proceso eh, en conjunto con GTA que o sea, lamentablemente ahorita no, no están las, las colaboradoras, pero más adelante seguro las conocerán y ellas, ellas les podrán explicar mucho más a profundidad eh, pues sobre el, el proceso. Y pues sí, también el cuidado de plantas, eh, la construcción a lo mejor de macetas y huacales con materiales reciclados, siembra, cosecha, germinados, etcétera. Entonces, este, pues son actividades básicas, pero que son esenciales y que la verdad estas, les, les comento, este equipo de trabajo a veces no, no es suficiente y el huerto, pues es, es un lugar que tiene que estar, eh, pues sí, y activo y, y cuidándose todos los días. Y hay veces que nosotros, pues, pues no, no nos es posible, entonces estamos muy contentos que ojalá puedan eh, estar con nosotros muy pronto. Y pues este, ahora también nos gustaría conocerlos, sus intereses y también les cedo la palabra a mi compañera Adriana Estrada. Hola, buenas noches. Este, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí todo lo que han mencionado mis compañeras. de verdad es muy valiosa su asistencia en esta charla y encuentro virtual. Eh, como comentaban, queremos más que, que sean... Quien mantenga y le dé mantenimiento al huerto, sino que ustedes se apropien del espacio. Que así como nosotros nos hemos apropiado de, del espacio del 77 y eso conlleva, pues, cuidarlo, atenderlo, vigilarlo y todo eso. Eh, pues hemos nosotros tenido nuestras cosechas aquí, no, personales de, de jitomate, de lechuga, de tomate. Entonces pues también a ustedes abrirles esa posibilidad de que no solo vengan y, como comentaba Tania, tengo que hacer hoy esto, sino de que ustedes tengan la iniciativa, la propuesta de, de hacer el espacio suyo y que nosotros tenemos esa apertura también de decirles, tienes una idea, tienes una cosecha, tienes eh, lo que quieras hacer en el huerto, pues es la, la posibilidad ¿no? de volvernos, eh, compañeros de, de huerto y que, que sea para ustedes. Eh, y pues sí, nos gustaría ahora escucharlos a ustedes, que, que se presenten, que nos digan por qué, por qué su interés de colaborar, de trabajar, de, de llegar a este espacio, de, de llegar al huerto del 77 y su disponibilidad. Sé que en el... En el formulario nos, nos ahí nos arrojaron sus respuestas de disponibilidad, tiempo y horarios. Pero me gustaría ahorita, como para irlos los vamos a ir eh, organizando ya un poco en forma para, para ir viendo las posibilidades de arranque, como lo decía Valeria y Tania, a, en la primera semana de diciembre. Entonces, si las posibilidades nos dan, claro. Pues, eh, pero ahora nos gustaría escucharlos a ustedes, que se presenten. Y... Pues eso, no sé quién quiera aguantar quién dice yo. O nos vamos voluntariamente a fuerza. <risas> no sé un de... ¿Nario? ¿Nario? ¿Nario? ¿Nario? ¿Nario? ¿Nario a un ser... Hola, buenas noches. Chiomara. Chiomara. Chiomara eh, pues yo aprendiendo de lo de huertos urbanos, tengo un espacio en mi asocia. Eh, una persona me invitó a un, a un interés que está relacionado a los huertos urbanos. Y, y ahí pues empecé a tomar ese interés. Y bueno, afortunadamente tengo mi, mi asocia y luego otra persona, fui a una ex y me dijo otra persona, ay, quiero que... Eh, nos enseñen en este programa a hablar de huertos urbanos, pero nada tenga que ver con el cine, sino tal cual huertos urbanos y yo así de pues aprender y bueno pues, es que ahora no leyendo y en las páginas y todo qué <risa> es la mejor forma de aprender y cuál es tu, tu disponibilidad para venir a el 77 pues por ahora, bastante complicado por lo de los niños de aprender casa, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, si me admiten con los pues, dos niños que tienen 10 y 7 años, ellos se dicen porque están fascinados por lo de vuelta y van, pero unos movemos para aquí y para allá juntos, ¿no? Y, eh, bueno, para que se queden. Pero bueno, de los juntos, pues ya ahí estaremos. Okay. ¿Qué tan, tan fácil o complicado es para ti la movilidad con... Con los niños, ¿no? ¿O no, no hay ningún problema? No, hay problema, es fácil, porque estamos metro diaducto, rápido, ah. no, no vemos en Estamos metro, entonces, metro bandera, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, cuate. Sí. Ok, entonces, ¿de días podrías cualquier día de la semana y a cualquier hora? ¿no? Pues, sí. viernes, no. ¿El viernes viernes la tarde, no. Y bueno... Y es que, como le digo, como ahorita estamos con lo de aprender en clases, en las mañanas hay que conectarse. Nos cambiaron algunos horarios a, a clases por la tarde, como a esto de la una, y luego una la tenemos a las tres, no a las cuatro. Mm -hmm. Pero bueno, es cuestión de ir ahí viendo tiempo. Ok, ok. Pues muchas gracias. Ya este, iremos organizando sus, como nos van diciendo sus tiempos y todo, y ya. Nos contactaremos pues, personalmente con cada uno de ustedes y vamos a ir acordando ya algo fijo. Y pues, por los niños, pues, ningún problema. ¿no? Una, el espacio está abierto a, a la comunidad en general y en algún futuro justo es pues, trabajar con niños ¿no? y también enseñarles esta... Muy interesado, muy muy interesado, muy emocionado ya. Les regalaron algunas plantitas, tirándolo. Muy, muy contentos. Alguna vez en su escuela tuvieron un invernadero y le tocó a mi hijo que le dieran la lección y le estaba feliz. Ah, pues se la van a pasar de maravilla aquí. Pues bienvenidos a todos. ¿Y así por el celular? Sí, claro. Mejor. <risa> <risa> wow. entonces, vamos así. ¿Quién? Muchas gracias, señora. ¿Quién, ¿Quién sigue? Yo. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Fátima. Mi nombre es Fátima. Y bueno, este, yo estoy aquí por el motivo, creo que todos estamos en el mismo motivo, que es el, los huertos. Bueno, este, yo estuve mucho, hace como 10 años, estuve colaborando en el huerto de Romita. Estuvimos mis hijos y yo de hecho, ellos salieron en un programa de, de huertos urbanos. Y bueno, este, ahora que mi hija está en la preparatoria, pues, le, pues le, le, le pidieron un proyecto igual de huertos y realmente pues estamos interesados, ¿no? Y ese es el motivo por el cual este, pues, queremos retomar lo que teníamos antes, ¿no? Los, los conocimientos, expresarnos, poder llevar este cosas que ya, ya tenemos aquí, ¿no? O sea, de conocimientos y todo. Esa es la razón. Y bueno, yo estoy muy cerca de ahí, de donde ustedes están. Yo estoy como a 15 minutos. Estoy por el metro Cautemoc. Y eh, eh, mi horario que yo tengo es los viernes por las tardes, los lunes por las tardes y los domingos todo el día. Ok, pues somos casi vecinos entonces. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Fátima. Fátima, ¿me podrías repetir los días en la tarde, por favor? En la tarde, el viernes y el lunes. Ah, ok. De acuerdo. Gracias. No de qué. Saraí, por ahí nos dejó un mensajito. Muchas gracias. Este, lo anotamos, lo tenemos en cuenta. Este, y no sé quién, quién más. ¿Quién siga. Mariana. Mariana. Sí. Hola. Buenas no noches, tardes noches. Este, bueno, yo estoy interesada porque he querido sembrar. Eh, bueno, yo sembré una vez brócoli, pero quisiera sembrar coles y, pues, brócolis. Pero, pues, igual a mí me limita un poco el espacio. Bueno, pues sí me limita. El espacio, entonces, este, pues, eh, vi su propuesta y me pareció muy buena. Y, pues, quería estar aquí en la reunión para enterarme cómo iba a ser, pues, esto de, pues, la dinámica, ¿no? Entonces, ya veo que, pues, sí, sí bueno, que están abiertos como a esta posibilidad de que yo pueda iniciar un cultivo ahí. Eh, ah, pues, muchas gracias, sí. Y, este, y... Y pues nada más eso. Pues yo me muevo en bici, entonces me queda pues algo cerca. Yo vivo por Jamaica, por el mercadito de Jamaica, entonces este, pero pues sí hago como 20 minutos, yo creo, hasta ya metro Valderas. Y mi disponibilidad de horario sería eh, miércoles y viernes, yo podría, en la mañana. Uh -huh. Okay, okay. Aquí también somos bike friendly. Bueno, vale, y yo nos movemos. Ah, muchas gracias. Sí. También no hay problema por dejar tu bici, que luego nos preocupa mucho dónde dejarla. Es un lugar seguro. Sí. Entonces, quien venga en bici, pues tenemos biciestacionamiento. Y sí, justo, o sea, para nosotros es muy importante que todos aprendan. Y si tú aprendes, aprendemos nosotros y nos ayudas a compartir también eso. Entonces, es ganar, ganar aquí. Muchas gracias. Sí, muchas Gracias. Sí, yo también, pues en lo que lo que pueda compartir de lo que he sembrado y así, pues también este, puedo colaborar con eso. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Sí, sí. gracias. Bien, sí. Muchos, Bueno, yo yo soy Dani y pues más que nada he... El, el querer aprender, porque con todo esto de la cuarentena y demás, yo quise empezar con mi familia, un huerto en la, en la azotea, ¿no? Pero realmente es que no, pues no sabemos prácticamente nada al respecto. De hecho, intenté eh, con zanahorias y pues sí, o sea, no me fue tan bien, entonces, pues es eso, ¿no? Como un querer aprender. Y tengo disponibilidad los martes y sábados. ¿En las mañanas o en la tarde o podrías a cualquier hora del día? Martes serían las tardes y el sábado y las tardes, sí. Okay. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Este, a ver, ¿quién? Falta mucho... sigue? Ya, selecciona, a ver. Me encanta, Adriana. Ah, hola, hola, buenas muchas tardes. Soy Zodelba. Hola. Hola. Eh, bueno, me llamo Zodelba. Eh, yo, en, yo me enteré por esto del huerto, porque me he puesto a investigar. Eh, porque igual, bueno, desde chica, desde, con mi mamá ha sido como las plantas. Tenemos árboles frutales, y cosas así, pero a mí me interesa como mucho eso del huerto, conocer más, aprender. Eh, porque he hecho como mini huerto, pero luego no sé cómo, eh, eh, ya en qué momento eh, cosecharlo, ¿no? Por ejemplo, había sembrado, ay, ¿cómo se llama? Betabel, ¿no? Después se me pudrió, dije, no sé si fue mucha humedad, ¿no? se me pasó el tiempo, qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, quiero aprender más de eso, porque también quiero hacer ya mi huerto eh, en la casa. Por la cuestión también económica de que ya quiero que sea eh, hecho por mí, eh, sin, sin químicos y todo eso, ¿no? Principalmente. Y pues apoyar, a ayudar. Eso también me gusta mucho. Y entonces también por eso me gustaría participar. Um, eh, también he estado eh, empujando mucho a mi hija como en todo eso y también le gusta, de hecho apenas me habló, yo yo yo ahorita me encuentro trabajando ¿no? y me habla me dice, ¿qué crees? Mis abuelos me acaban de comprar una plantita y la quiero cuidar y te voy a enseñar y me vas a ayudar, ¿no? Entonces también quiero como empujarla a que le guste, bueno, a que aprenda más, ¿no? En todo eso. Y eh, yo me encuentro en, en, en pantalla pero me, se me hace muy rápido llegar en Metrobús. Me deja ahí en Valderas y ya de ahí me puedo mover caminando sin problema. Los horarios, ahí sí no tengo como un horario en específico porque de, de repente puedo todos los días en la tarde o de repente puedo todos los días en la mañana. ¿no? Todos y días Hasta luego, buenas tardes. Sábado y domingo, sí. Sí puedo todo el día. Eso sí lo tengo disponible sin problema. Gracias. Mañana. Gracias la Mañana. Dependería que pudieras en la mañana o en la tarde. O sea, eso cambia cada semana o cada cierto tiempo. Hasta luego. Dependiendo cómo tenga mi contrato laboral. Ah, ok. Por ejemplo, hoy me tocó trabajar, ahorita en la tarde, ¿no? Entonces yo ahorita me encuentro trabajando. este Y ya eso depende, te comento, mi contrato que tenga, ¿en qué horario me lo den? ¿no? ¿Y eso cambia cada semana? ¿Podríamos decirlo? Mm, ahorita espero que, que ya no cambie durante un año, entonces estaría disponible en todas las mañanas. Okay. No. Perfecto. Muchas gracias, Solima. No, de qué. Eh, vámonos con, no sé quién sea, Clo ya soy yo. No, hola, presenta. hola, buenas noches a todos eh, Pues mi interés en participar en el proyecto es aprender más de plantas porque me gustan mucho las plantas y los jardines. Eh, sobre todo, ahorita lo que quiero aprender es de jardines comestibles. Y me gustaría tener algunas plantitas aquí en mi casa y también ver cómo las puedo cuidar. También qué hacer con mis desechos, lo de la composta que están mencionando. Y disponibilidad de tiempo serían los fines de semana, bueno, los sábados y domingos. Y también, pues me queda muy rápido llegar ahí. Yo vivo por este, Valbuena, entonces en el metro, pues llego bastante rápido. Y ya. Eso. Vale, muchas gracias, Flo. Rodrigo. Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, ya está un poco más silencioso por acá. ¿Qué tal? Eh, bueno, pues... ¿Qué puedo decir? Yo ahorita estoy haciendo mi tesis, eh, ya, acabé la, ya culminé la carrera, estoy acabando la tesis, ya estoy en los últimos pasos, entonces por eso también me animé a participar en el voluntariado, ¿no? porque ya estoy en los últimos pasos y creo que tengo más tiempo. Eh, también tengo un proyecto que inicié eh, justo acabando la carrera, que la acabé en junio, se llama CETOCHSLI, eh, no sé si... Es mucha confianza de promocionarlo por aquí. Este, pero igual aquí? Si, si les puedo pasar el link de la página para que ahí lo sigan en Facebook y aquí por, este, por el chat. Y bueno, de hecho, ese Touchly es un proyecto que va muy de esta onda de los huertos urbanos. No más que de los huertos urbanos. O sea, yo pienso que hablar de agroecología urbana, pero sin hablar de su efecto político y social, eh, se reduce a jardinería, realmente. O sea, creo que es muy importante cuando hablamos de huertos urbanos hablar de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, este, autosuficiencia, políticas, ¿no? Y es que realmente los huertos urbanos, eh, pues, implican muchas cosas. Yo me interesé en las plantas en la carrera cuando hice un proyecto final de cómo automatizar un huerto. Y uh, como lo tenía que automatizar, pues me tuve que meter en cómo, fun cómo funcionaban las plantas, ¿no? Porque las plantas las podemos ver como un sistema. Eh, entonces, cuando empecé a estudiar las plantas, pues te enamoras. Te enamoras de, de la naturaleza porque... Pues todo está vivo, ¿no? Todo a lo que está a nuestro alrededor está vivo. Entonces me interesa mucho el proyecto. Eh, creo que algo importante del huerto urbano es la preservación de plantas endémicas y la cosecha de semillas. Entonces estaría muy bueno que tratáramos de poner la mayor cantidad de biodiversidad en el huerto y tratar de cosechar semillas. Creo que es una época difícil porque, bueno, estamos en otoño, se acerca el 21 de diciembre, el día... Eh, más oscuro del año, ¿no? Entonces, en esas épocas yo creo que va a ser prácticamente imposible germinar semillas, al menos que lo hagamos siendo, ¿no? O bueno, de interior. Podríamos tratar, puede ser un buen experimento, porque igual si logramos que una planta sobreviva al invierno, esa planta, las semillas que de esa planta van a estar adaptadas al invierno. Y eso es, este, excelente. Eh, igual, yo me, yo me iría en bici igual. Este... Yo creo que me hago. Yo vivo de igual como esta Mairana que dijo que vivía en. Mariana. Dijo que vivía en Jamaica. Vivo más o menos cerca, ahí por la Prepa 3, no sé si conozcan. San Juan de Aragón. Eh, llego como en 40 minutos. ¿Es Metro Cuotempo que dijeron? Ajá, sí. llego como en 40 minutos. Y sin problemas, te, como, como estoy con la tesis, este proyectito. Y también estoy de voluntariado con unos amigos que igual quieren hacer de su casa un lugar cultural. Ahí les estoy ayudando al jardín que tienen en su techo. Tienen un jardín, pero lo dejaron crecer en desorden. Entonces, es, sí es un muy buen ecosistema, pero no tiene, no tiene orden. O sea, todas las plantas están creciendo en desorden, están invadiendo otras, así. Entonces, estoy ayudando a ellos también los fines de semana. Pero sin problemas podría ayudar uno o dos días a la semana, pero sí sería irregularmente, es decir, no con horarios fijos, sería decirles qué días. Lo que sí estoy seguro es que martes y jueves en las mañanas no se podría, porque esos días tengo reunión con mi asesor de tesis. Y pues ya eso es todo, creo que no tengo más que decir. Muchas gracias. Eh, pregunta a Fátima por ahí, también no sé si nos puedas compartir qué estudiaste. Ah, yo estudié este, ingeniería eléctrica. <risa> y tal vez ya habían pensado que era ingeniero agrónomo, agrícola o algo no, así. No, no, no. Realmente me fui por ingeniería eléctrica. Pero pues les digo, cuando me interesé en este proyecto de automatizar un huerto, fue que empecé a estudiar las plantas. Y pues bueno, siempre me ha gustado la naturaleza. De hecho, estuve, estudié esta carrera para dedicarme a energías renovables. De eso es mi tesis. Y, este, y, pues, creo que pueden hacer match muy bien con todo esto que es la permacultura, ¿no? La permacultura que es crear, pues, sociedades, bueno, como comunas totalmente sustentables. Creo que pueden hacer muy bien match. Y creo que actualmente aprender a cultivar se ha vuelto algo subversivo. Entonces, es muy importante eh, estos temas. Uh -huh. Pues muchas gracias. Seguramente vamos a experimentar muchas cosas contigo por acá. Nosotros que nos gusta probar cosas nuevas. Muchas ah, gracias. También como comentarios, si y muchos de ustedes que dijeron que no conocen mucho de huertos, hay un proyecto que se llama Casa Gallina. Búsquenlo en Facebook. Eh, en Casa Gallina, desde que... Empezó la pandemia, hay un señor llamado, se llama Dante Aguilar, ese señor es este, pues un erudito ¿no? de las plantas, o sea, lleva toda su vida trabajando en ella, las conoce muy bien y pueden meterse ahí, ha estado haciendo pues, videos en vivo donde habla de lo que hace en el huerto y de verdad cada video que ven con él es un aprendizaje muy grande. Entonces, si, si quieren aprender, se los recomiendo ampliamente. Muchas gracias, Rodrigo. A ver, ¿qué nos falta? Creo que ya, son todos. Sí. Todos. No sé si alguien, ustedes ahora tengan una duda, este, aprovechando el espacio, también ustedes quieran preguntar algo. Un comentario. La queja, ¿Es ahora o nunca. Pues yo, yo, yo preguntaría si, no, si tienen una, un plan de qué es lo que quieren hacer en el huerto en, en este tiempo. Sí, no sé si Valeria o Tania lo quieran compartir. Eh, sí, lo comparto. Um, cuando les podamos presentar a nuestras colaboradoras de GTA va a ser grandioso para que puedan darnos más info, pero junto con ellas comenzamos un plan a partir de agosto, septiembre, o, es que cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué, qué ha tenido que ver? Eh, lo, nuestra primera etapa ha tenido que ver con la activación de dos composteros, uno es de 120 litros y otro es de 300 litros. Ahora, en noviembre, vamos a llegar al punto en el que va a comenzar a salir por fin eh, biofertilizante. ¿Cuál es la siguiente etapa que viene con eso? Eh, vamos a, eh, ¿cómo decirlo? Pues ahora sí que darle vida a las camas de cultivo, que esa es como la segunda etapa. Pero para llegar a esa segunda etapa, ándale, esos son los composteros con los que trabajamos, son cirdo. Este, son unos composteros que funcionan a partir de una bacteria que se encuentra en Xochimilco, que por eso estos se llaman este, composteros chinamperos. Este, tiene muchas virtudes dentro de ellas, tiene que ver con que procesa una gran cantidad de alimentos, este, como alimentos preparados como los hot cakes, este, que es algún, algunas partes de carbohidratos. O, o sea, es, es muy noble respecto a la cantidad y, y, y, y cualidad de, de tipos de alimentos que puede procesar. Entonces, con los primera, la segunda etapa, que es la que va a comenzar ahora en noviembre-diciembre, tiene que ver con comenzar a proveer las camas de cultivo, tanto de tierras como todo un listado que tenemos de estas primeras cosechas. Una, Bueno, cosas que nos interesan cosechar. Tenemos toda una lista. Y esa lista está basada en una cantidad grande de especies. Eh, ¿Y ahora por qué de especies? Porque una cosita que todavía no les hemos contado, este es el, nuestro huerto urbano que está ahí un bonito 14 de febrero, qué, qué, qué románticos este de este 2020. Este nosotros tenemos un restaurante y hacemos una gran cantidad de mixología, entonces la idea es plantar desde albahaca, romero, este lavanda y hay, y hay como un apartado de ideas colectivas en el que justo como dijo la compañera yo brócoli este, yo betabel, pues justo habrá espacio para que esa parte se pueda cosechar y gracias Daniela este, tenemos muchos cactus un plan paralelo que todavía no hemos podido armar tiene que ver con el jardín seco en algún punto lo haremos este, y bueno esta segunda etapa tiene que ver con aprovechar el biofertilizante para comenzar a, a sembrar algunas cosas eh, tiene que ver ahorita también con con sacar como todos los esquejes y cosas que tenemos, o sea, tenemos una gran concentración de sábila, una gran concentración de malas madres, una gran concentración de lavanda, eh, son como en las que tenemos, eh, y cómo se llama, toronjil, tenemos una gran cantidad de ese tipo de, de piezas, entonces, este, esta segunda etapa involucra eso, y de manera paralela al huerto, pero que al final se va a hilar con eso, es que tenemos en la agenda, a un mediano plazo, que a lo mejor es para cuando acabemos el voluntariado. Eh, esta primera etapa de voluntariado pues tiene que ver con hacer algún evento, ya sea como una kermés, una feria orgánica o, o similares, y luego volver a repetir el ciclo. Esa es más o menos la parte en la que nos encontramos, eh, ese es el plan en el que nos están asesorando las compañeras de GTA. Y, pues más actividades se podrán sumar en medida de que vayamos compartiendo más intereses. ¿Qué tal si este grupo dice, oigan, ¿y qué onda con la hidroponía? Pues a ver, si repetimos este nuevo ciclo de voluntariado, pues a ver si ahí metemos un plan de, de hidroponía este, o, u otra cosa que se quiera proponer. no. Estoy soltando ideas, pero de base tiene que ver con esto. Ya nos estamos preparando con el biofertilizante para echar a andar las nuevas camas de cultivo con toda esta lista de especies más las aportaciones e ideas que quieran aprovechar del, del espacio. Espero haber respondido lo más atinado posible. Y pues desde el puerto. Gracias. <risa> pues sí, más que nada ahorita, justo como lo mencionaba, sabemos que es una época complicada para las plantas porque viene pues, invierno, entran en su periodo de de estática hibernación ahí se detienen entonces pues es justo para eh, recibirlos a ustedes ver la planeación que tenemos de ya el biofertilizante pues empezar a preparar todo para los inicios de la primavera ¿no? este, preparar todas las plantas el espacio y ver con qué propuestas llegan a ustedes para irnos adecuando todo el todo el espacio. ¿no? Como lo comentaba Valeria, también va a haber un espacio de huerto comunitario que va a ser justo donde la comunidad de aquí de la colonia o ustedes pueden apropiar para eh, una vez que ya empiece la temporada, puedes empezar a la siembra y todo. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, comentario. Ah, igual, este, como lo comentabas, pues igual hacer el banco de semillas, ¿no? Es, creo que es una parte importante de, de pues de todo, ¿no? Es, es muy interesante saber sobre, sobre esto, cómo hacerlo. Es muy interesante saber, ¿no? El banco de semillas mundial, cuando uno se entera de, de, de eso, pues le dan ganas de recolectar todo lo que pueda. Entonces, un plan es, es tener nuestro propio banco de semillas y cuando la temporada nos, nos lo, nos lo permita. Y también y que comentaba por ahí, atraer polinizadores con la siembra de plantas nativas y generar biodiversidad. puso también eh, crear un jardín para polinizadores, que eh, la verdad es que tenemos eh, buena suerte, pero no, no tanta como quisiéramos en la visita de abejas y de, y de otros insectos polinizadores. Por ahí andan de repente visitándonos. Pero la idea es justo crecer esa, esa, esa ¿cómo se llama? biodiversidad tanto en plantas como en, en los polinizadores para pues, seguir, seguir generando, no solo para nosotros, ¿no? sino para, para todo, ¿no? para el mundo. Una cosita que quisiera agregar, este Oye, Mariana, cuando ay, acabo de leer tu mensaje, ya me, yo traía un tema y ya, me, y ya te quiero contestar en el chat. Este, Cuando les podamos presentar a las compañeras de GTA, te van a poder dar más información sobre sus composteros, porque hay de todos los tamaños, incluso hay uno como súper compacto, que es unos 15 litros, que sirve muchísimo. O sea, como ayuda mucho, por ejemplo, si tienes perritos o gatitos, pues también puedes este, procesar, este, pues pues las heces de tus mascotas y no hay nada de olor, todo súper bien y salen buenas cosas. Entonces, justo, justo porque una de nuestras compañeras tiene un compostero para, sus, para su perro. Eh, bueno, no para su perro, pero que lo alimenta el perro, ¿no? Este, lo que quería decirles, aprovechando la pausa dramática, es que a todos les hemos contactado desde el correo, desde grupos de Facebook, eh, WhatsApp, entonces tenemos un poco la la información eh, diluida, porque sabemos que se han enterado por distintos medios, entonces queremos como concentrar la información de todas para no andar como, ¡ay, a quién le hablé por Facebook! y a quién le hablé por WhatsApp y a quién le hablé por correo. Si nos pueden ayudar a poner en el chat este, su correo, su celular, se los agradeceríamos mucho, porque tiene que ver con, con que ahora podamos pasar a papel los horarios que nos dijeron, que puedan leer... Este, pues en un documento todo lo que les dijimos ahora de Viva Voz eh, y, y lo tengan como, pues tal cual como nuestro pacto y compromiso hacia ustedes y que de vuelta nos puedan como, eh, pues confirmar que lo recibieron y poder estar en contacto y, y si alguien, justo, así como Fátima que no, no conocíamos su apellido y ya lo conocemos este, si alguna de su info está incompleta en el chat de Zoom eh, pues déjenos ahí como su nombre completo para poder tenerlo y, y, y dar, y dar, y adelante, y adelante. Porque organizar un, un programa de voluntariado pues tiene que ver con esto, con, con la atención cara a cara, este, con poder conocernos y entonces pues de una convocatoria muy grande que hemos hecho en lo digital, pues ya estamos en el punto en el que pues necesitamos estar lo más cerquita de ustedes para que no les falte información al respecto y que podamos eh, activarnos. La idea es comenzar a partir del 1 de diciembre, que si no me equivoco es martes. Sin embargo, por cualquier cosa, les quiero contar que en el 77 estamos haciendo todo un proceso de reactivación del espacio. O sea, comenzamos actividades hace poco, pero ahora que vino toda una cosa de que los teatros, eh, su última función debe ser a las 7 de la noche. Y, y entendemos por qué. Ya no andaré más porque Entiendo yo que hay muchas noticias al respecto, o tal vez no. Pues eso nos ha llevado a, a tratar de ajustar las actividades dentro del 77. Entonces estamos aprovechando esa pausa para volver a sanitizar, limpiar superficies, ajustar nuestros protocolos de recepción de público. Este, ahora entiendo, y yo creo que esto también se los vamos a contar, que todos los espacios tienen que tener un código QR en la entrada, y que todos los usuarios tienen que hacer como una especie de check-in para monitoreo de, de la población, este, entonces bueno, tenemos que implementar todo eso así que la idea es que durante 15 días podamos ponernos pilas con toda la logística que se necesita y vernos a partir del 9 de diciembre si por alguna razón pues nos toma un día más, pues se los haremos saber, entonces justo por eso el, el correo y el celular pues nos ayudan muchísimo porque pues queremos cuidarlos a ustedes como queremos cuidarnos a nosotras y que una vez que abramos pues no, no, debamos de parar, más que para ir a Navidad y Año Nuevo, ¿no? Este, pero bueno, dentro de lo que, dentro de lo que cabe. No sé si alguien más falta dejar sus datos, según yo están ya casi todos. Pero pues ahora sí que esta llamada de Zoom se autodestruirá, entonces antes de que se nos autodestruya y se nos vaya el chat. Está, está muy padre. Alguien más quiere decir algo, porque realmente ya estamos acercándonos al cierre. Así que ahora es ahora. Ah, mi gato. Eso que vieron por ahí era mi gato. Este. Y, y pues ya, en mi parte, gracias. Sí, ah, Dale. que les quería mostrar la fachada del 77, nada más de rápido. Uh -huh. este, para que identifiquen el, el lugar. Este, ya voy, ya voy, ya voy. La, nuestro espacio es una casa antigua, es una casa de 1927. Este, su fachada es un poco todo de piedra, tiene el título por ahí, el 77 es este, esta es su fachadita, este, por acá dice casa de impacto social, eh, su entrada, entonces bueno, este es el el lugar, nuestro escenario, cuando comenzaba, la parte hacia el restaurante que les habíamos dicho. Les estoy mostrando así de, de rápido en Google porque, porque me empecé a mover con nuestras fotos del huerto. y flick. <risa> Ya no busqué las de la fachada, entonces este, me quedé en ese álbum, yo bien contenta. Este, y ya, esa es la fachada para que cuando vayan, pues nos, nos identifiquen de fuera y ahí está el biciestacionamiento y, y listo. Ahora sí, eso es todo de, de mi parte. Pues sí, si sí. no hay nada de dudas, <risa> comentarios, creo que pues, por ahora es todo. Me agradecemos mucho su, su tiempo, su asistencia, su interés. Y pues nos estaremos escribiendo, oyendo, viendo, ya sea por videollamada, mensaje, mail, lo que sea. <risa> estaremos en contacto. Y sí, muchas gracias por su tiempo y nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Todos chicos, muchas gracias. Que tengan una linda noche. Gracias, buenas noches. Hasta Chao. luego. Chao. Gracias. Bye. bye. Hasta luego, buenas noches.